Unosoki de inguru bildu dira Chantreako liburutegian bigarren auzo eztabaidagune honetan, lenda bizikotikona urte bat bete izan den unean. Parte hartze ugari eta eskotarikoak izan dira. Beste gai batzuen artean Arantzandiko parkea, igualdeko eraikin berriak edo mugikortasun aferak Respecto al Parque de Aranzari, que se ha hablado que va a haber un proceso participativo, simplemente saber si hay fechas, si hay un, un planteamiento. Como has comentado antes, la construcción de viviendas que se va a hacer, quería saber si nos podías informar cómo va las constructoras o promotoras que van a llevar. Mal haríamos si hiciésemos un parque que tiene buena pinta y puede ser efectivamente muy interesante, a costa de, de minorizar y de, y de estropear el, el Parque de Irubide tan querido en este barrio. Que cuando se contemplen, eh, las actuaciones de movilidad sostenible eh, bajo el punto de vista urbanístico, en esas eh, actuaciones se eliminen aceras. Entonces, cuando llueve, eso es una pista, una pista que yo me he caído. Los árboles de la parte vieja, que suelen echar mucha grasa en verano y dejan el suelo pegajoso. En la chantrea solo faltan, que yo sepa, por donde andamos lo que más, cuatro rebajes. A ver si el ayuntamiento hace algún seguimiento de, de estas antenas colectivas. Para el tema de la integración social de los inmigrantes dentro de la sociedad de Pamplona, creo que uh, falta un poco de centros de formación como para la lengua especialmente. De hecho, en falta pues, unos pisos tutelados o algo para que la gente se quede en el barrio. Pero sí que hago la propuesta de que, por favor, por favor, se revisen esas tasas de pago de alquiler en los pisos tutelados. ¿Qué posibilidades hay de un comedor social en Salesianas para gente mayor. Hauzoko proiectu batzuk marchan daude. Hauzo, zinegotzia, eta huzok den Josia Baurreak aipatu duen la labera. Gusti honen artean, Salestarrak komentu hoian sortutako gune berria izango da nagusienetarikoa. Porque es que Salesianas tiene, eh, tiene futuro, porque estamos preparando un proceso eh, participativo en el, que vamos a, en el que queremos que todo el barrio colabore. Que es un CECIS y que se está usando y la gente lo puede usar. A finales del mes de marzo eh, comenzaremos ya con, con las primeras asambleas eh, abiertas a todo el barrio. Estamos también trabajando en un proceso participativo, pero quiero decir que la gente lo está usando y el ayuntamiento muchas veces parece que no lo sabe. Honen eta beste en etorkizuna y Sanenda urrengo gauzuzta baidagunen gaia. Elburua, erabakia denon artean hartzeko gunea izatea.